Bueno, otro grupo muscular que la gente pregunta muchísimo cómo hacerlos crecer, son los fucking brazos que quizás ahora con todo esto de la cuarentena te cuesta un poco más meterles a ver cómo estar entrenando que ahora quizás no tenés el gimnasio, te faltan elementos y decís, bueno, ¿cómo es que hago? Lo más importante vuelta, como hablaba con el video de los abdominales lo más importante de todo es el volumen que le estás metiendo y en sí que ese además del volumen que ven, el volumen, para hablarlo más en términos más completos el volumen vendría a ser la cantidad de de peso que moves, como por ejemplo el quilaje que moves en la semana, que vendría a ser entonces la cantidad de, de peso por repeticiones por serie, o sea haces 10, ser 10 series, 10 repeticiones con 10 kilos de de mancuernas, bueno, 10x10x10 por 10 por 10 te termina dando el volumen, eso vendría a ser. Entonces, del volumen lo que más en sí puedes variar todo, pero lo que más mucha veo que mucha gente se olvida es el tema de las series y no le ponen tanta, tanta, tantos pocos lo que vendría a ser la cantidad de series que me van metiendo por semana, entonces primero enfocate en eso, en tratar de estar metiendo entre 10 a 25 series, dividilo más que nada en lo que vendría a ser bíceps y tríceps, si querés estar haciendo crecer los brazos no te olvides ninguno de los dos. Los hombros también ayudan mucho a formar, a darle esa forma, viste, a, a los brazos, porque si no esto te queda, por ejemplo, lo, el deltoides lateral le da esa forma, al o lo mismo el, el frontal, le da su formita al, al, al brazo y si los querés están haciendo crecer tampoco te olvides los hombros, pero bueno, ahora que por ejemplo quizás no tenés acceso a pesos tan, pero tan pesados, que eso es lo que más trabaja vendría a ser el estímulo de, de tensión mecánica. Que es un estímulo de crecimiento muscular, lo que puedes hacer es buscar trabajar a tus músculos con otros estímulos como por ejemplo la fatiga metabólica o el daño muscular, que la fatiga metabólica la vas a estar logrando más que nada cuando estás haciendo repeticiones muy pero muy altas durante mucho tiempo, empezás a, se, a sentir esa sensación de quemazón de ácido láctico, bueno ahí está básicamente haciendo crecer al músculo mediante la fatiga metabólica. Y después tenés lo que es el daño muscular, que más que nada lo lográs cuando haces repeticiones negativas que vas, siempre lo estás cre creando, pero cuando querés buscar el daño muscular en serio, puedes trabajar mucho lo que son repeticiones negativas, que eso va a, va, va a estar haciendo crecer a, a los fucking músculos a través de eso y para eso lo bueno es que no necesitas tanto peso, en sí. con estar haciendo, por ejemplo, series al fallo, drop sets, te puede ayudar muchísimo para trabajar la, la fatiga metabólica y lo mismo las repeticiones negativas para el daño muscular. Después, si te querés poner un poquito más fino con respecto a los entrenamientos, en cuanto a lo que es bíceps, puedes dividirlos. Hay dos formas principales de dividirlos, que es bíceps con agarres abiertos, que en realidad debería ser bíceps con agarres abiertos, y o cosas hacia atrás, que todo eso va a estar haciendo que trabajes más el pico del bíceps. Y después todo lo que hagas con los bíceps más cerrados, o sea, con los brazos más cerrados, o cosas hacia adelante o las dos cosas, como en el banco Scott, vas a estar trabajando más lo que vendría a ser el ancho del bíceps. Entonces eso tenerlo en cuenta, entonces si metes 20 series trata de, de variar entre abrir más los brazos y, los, y poner los codos hacia atrás o cerrar los, los codos hacia adelante y cerrarlos más y después cada dos o tres semanas ir variando los, quizás los estímulos de crecimiento entre fatiga metabólica, daño muscular que te puede servir. Y los tríceps lo mismo, también puedes estar haciendo los tradicionales, mientras más, por ejemplo, si querés estar eh, trabajando la cabeza más grande, todo lo que sea, estirar bien los codos hacia atrás te puede ayudar. Entonces todos los ejercicios que estés estirando bien los codos te pueden servir y después en todos los que estés haciendo un movimiento más lateral vas a poder estar trabajando más lo que vendría a ser la cabeza lateral del tríceps. Y entonces haciendo esas variaciones chicas te puedo ayudar a trabajar los músculos de manera muy pero muy completa y hacer crecer los brazos. Y de vuelta, si tenés más tiempo y le podés dedicar tiempo a trabajar los que vendría a ser deltoides, sobre todo el anterior y el lateral, también te puede servir. Como por ejemplo haciendo vuelos laterales o frontales y sus variaciones. Y también obviamente metiendo los distintos estímulos de crecimiento. Así que espero que te haya servido. Acordate de suscribirte y de activar la alarmita porque hay muchas veces que subimos videos en el canal y quizás ni los ves porque ni te avisa YouTube. Recomendarle el contenido a amigos y amigas que creas que le puedan servir. Sí, hay chicas también, si quieren hacer crecer los brazos. Comenta cuál es tu ejercicio favorito de bíceps y de tríceps, es interesante saber eso. Y sobre todo, a seguir haciendo que pase.